Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica FuenSalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia degenerativa. Hoy os vamos a hablar de una lesión que afecta más a mujeres que a hombres y sobre todo a partir de los 50 años. Hoy os vamos a hablar de lo que es una trocanteritis, cuáles son sus síntomas, cómo se hace el diagnóstico y los tratamientos que se pueden realizar. Pues bien, la trocanteritis es la inflamación del trocanter mayor del fémur, es decir, es la inflamación de un relieve óseo que sale de la parte lateral externa y superior del fémur, y que además se va a situar más o menos a la altura de lo que solemos denominar como cartucheras. Es un relieve o prominencia ósea porque presta inserción a numerosos músculos tales como el piramidal o piriforme y a la musculatura glútea. ¿Qué síntomas tiene la trocanteritis? Los síntomas más habituales de una trocanteritis son por un lado el lo dolor local en la parte superior y externa del muslo con irradiación a la parte lateral del mismo hasta la rodilla. Este dolor en ocasiones puede incluso llegar hasta el tobillo. Por otro lado vamos a tener dolor al ponernos de pie o caminar debido a que presta inserción a músculos que permiten dicha función. Y sobre todo el dolor va a ser mucho más agudo cuando nos tumbamos del lado afectado. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de una trocanteritis? Pues bien, se puede realizar de varias maneras. Por un lado, a través de la descripción de los síntomas que describa el paciente, es decir, del juicio clínico. También podemos hacer una ecografía o una resonancia magnética. Y en los casos que exista una clasificación, se puede hacer evidente en una radiografía. ¿Qué tratamientos se pueden seguir? Como hemos comentado anteriormente, la trocanteritis es una inflamación. Pues bien, inicialmente el tratamiento va a consistir en bajar dicha inflamación. Para ello podemos hacer uso de los antiinflamatorios que nos haya prescrito nuestro médico. En el campo de la fisioterapia, el tratamiento a seguir sería electroterapia antiinflamatoria, onda corta, campos magnéticos y aplicar hielo local. Una vez haya disminuido la inflamación, habría que hacer un tratamiento basado en la relajación de los músculos que se van a insertar en el trocánter. Pero además, se realizarán unos ejercicios para estirar muy bien la musculatura más afectada, que en este caso es el piramidal o piriforme y la musculatura glútea. En el caso que el paciente debido a su inactividad por dolor tuviese debilidad muscular, le mandaríamos unos ejercicios de fortalecimiento para recuperar el tono muscular. Hay que decir que en ocasiones el tratamiento médico y conservador no son suficientes. En estos casos habría que valorar si el problema puede venir de una mala pisada o si la inflamación está, está causando, está, es la causa de una calcificación. Si la trocanteritis es por una calcificación habría que realizar otros tratamientos más invasivos o incluso hacer uso de la cirugía.